todos los días sale el sol y habiendo sol te torna gris, te lo digo para que analice y depure el más cercano, observándolo hasta ver qué dice, te darás cuenta seguramente probable que mucha confianza con traición daña gente con